empezará el trabajo, gobierno de la COP y los distintos temas que plantea la central agroviaria siendo abiertos y esperando que los ministros, los ministros, y el equipo técnico jurídico terminen contados rápidamente para tener las demandas de nuestra central agroviaria. El 17 Congreso de la Central Agroviaria ha ido encomendando tareas. Compañero Presidente, creo, creemos y coincidimos de que deben estar abiertas todas las puertas de los ministerios, viceministerios, direcciones para atender las demandas de los trabajadores. Ya podemos entablar seguramente las discusiones prioritarias que tiene seguramente la central agroalimentaria, como es el pliego de Nico y el incremento salarial.